Responsable Epidemiología que hay Servicio Departamental de Salud Camachera que hay Cochabamba y Achtapis registra con 1.111 casos de varicela que hay primer semestre que hay guatemanta. Castillos de Sichera que hay cifra normal canman y que registro de pacientes canman che circulación de virus che hay ongo y manta. Hemos sobrepasado casi el 50% de las cifras, esto es algo inusual. No se ha registrado mucho en varios años. ¿no? Un, son enfermedades cíclicas que periódicamente cada cinco o seis años van a sus casos y obviamente este año ha sido el más el que ha presentado más. Varicela uj infección viral contagiosa Maipi ya hay virus baricelazosternis amanta. Los padres deben entender que estas enfermedades circulan en este periodo habitualmente. No es para alarmarse. Muchas veces el primer contacto con este virus... Es favorable incluso para desarrollo de otras, eh, del segundo contacto en, el, en la etapa adulta, que es el virus eh, varicela -soster. No, esto ¿Cómo se previene? Básicamente igual que las anteriores, eh, simplemente cortando la circulación con el aislamiento domiciliario. ¿no? La hidratación, la medicación por, el, por, el, por la atención de salud que tienen que recibir en los en centros de salud, hay tratamiento para la varicela. Ya, un manejo también estricto de signos y síntomas al igual que para las otras y eso básicamente, el lavado de manos es muy fundamental. Secretario Ejecutivo, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Camachera, Quechay y Organización registran ocho municipios que afectados afectadas la producción agrícola en Nos han avisado casi alrededor de unos ocho municipios, estamos hablando, ¿no? Entonces ha llegado hasta que Pocona también se ha quejado, Totora también ha mencionado, Misque también aquí en Capinota, Sicaia... También es cipe-cipe, uh, vinto, entonces aquí en mismo mismo Quillacollo hay afectaciones. Camachera que hay producción agrícola cancudaños, pogo y gunas nincupi, papa, arberja y hortalizas nixgamanta. En algunos sectores la, más que todo la afectación es en papa, ¿no? porque la papa es bastante delicada y otro producto que es bastante delicado es el camote, ¿no? Entonces afecta y también la arveja, no, la arveja no lo hace nada a la hierba, a su, a su planta, sino al, al producto, lo afecta. Entonces esas cosas sí en algún sector se ha afectado.